Y sale por la nariz. Observa cómo el aire entra por la nariz, baja hasta el vientre y vuelve a salir desde el vientre hacia la nariz. Tal vez percibes el poder que hay en observar el aire que entra y que sale. Es la medicina natural que calma. Cuando estás en calma, todo a tu alrededor está en calma. Magia. Calma, calma, calma. Puede que sientas que tu cuerpo empieza a aflojar a ponerse blando, blando, blando, como eso blando que conoces. Puede que percibas ahora que tu cuerpo se hace... Más pesado que tus pies pesan, tus piernas y tu cadera pesan, las manos caen, se aflojan, los brazos, los hombros bajan,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 Quizá puedes prestar ahora atención a esa parte de tu cuerpo en la que sientes una molestia, una tensión o tal vez un cosquilleo, algo que late, algo que vibra. Observa esa sensación. Tu cuerpo te habla y tú lo sabes. Cuando observas esa molestia, quizás ocurre algo. quizás va cambiando, igual se desvanece e incluso llega a desaparecer, observa de nuevo esa parte del cuerpo con esa molestia, con esa sensación desagradable o con ese cosquilleo o vibración. Observa cómo cambia. Cómo se desvanece y desaparece. Tu mente conoce lo que es la magia y este poder, ¿sabes que está en ti? Y poco a poco, desde esta calma, puede que tu cuerpo... Tus pies deseen empezar a moverse, suaves y lentos. Que tus manos quieran abrirse y cerrarse, suave y lento, que tus ojos quieran también Deja que tu cuerpo fluya, se mueva como así lo desee, suave, lento, a su gusto, fluyendo, fluyendo, fluyendo.